TUTORIALES INTERLAW NEWS PRESENTA Desactivar REINICIO AUTOMÁTICO EN WINDOWS 10 Hola amigos, hoy les voy a enseñar dos métodos para evitar el pantallazo azul y el reinicio automático del sistema. Comencemos. Para ello, en la descripción de este video les voy a dejar el siguiente comando. Lo copian y lo pegan en el buscador de inicio. Hacemos doble clic para abrir el comando. Y acá vamos a inicio y recuperación. Hacemos clic en configuración. Y acá vamos a donde dice reiniciar automáticamente. Desactivamos la casilla. Hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar. Segundo método. Vamos a inicio. Configuración hacemos clic, acá bajamos, vamos a actualización y seguridad, hacemos clic, acá vamos a donde dice cambiar horas activas, hacemos clic, acá vamos a cambiar, hacemos clic, y acá tiene que haber un margen máximo de 18 horas entre la hora de inicio y la hora de finalización, yo puse hora de inicio 10 horas, hora de finalización 3 horas. Hacemos clic en guardar, ponemos en activado. Ahora vamos para atrás. Y acá vamos a donde dice opciones avanzadas. Hacemos clic. Vamos a donde dice notificaciones de actualización. Mostrar una notificación cuando el equipo requiera un reinicio para finalizar la actualización, activamos esta opción, cerramos, de este modo tendrás un margen de tiempo y no te sorprenderá el reinicio automático del sistema, también podrás retrasarlo, recuerda que siempre puedes tener un mayor control sobre tu sistema operativo, solo hace falta que conozcas la manera adecuada de gestionarlo, esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal